Hoy presentamos, Juan Carlos no estaba escondido, solo estaba ocupadito. Hola chicos, ¿cómo están? Espero de verdad que le estén pasando muy, pero muy bien. Les deseo un muy feliz inicio de año. El día de hoy vamos a analizar eh, una llamada corporativa que hizo Juan Carlos Reynoso después de estar desaparecido por alrededor de tres semanas vamos a ver qué fue lo que habló este señor puras pero de igual manera vamos a ver qué fue lo que se dijo en esta llamada corporativa así que eh, si alguien quiere evaluar cuál ha sido el performance que hemos tenido tiene que mirar cuatro años de trayectoria no lo que ha pasado en el último mes esto es una soberana estupidez señor juan carlos Reynoso. esto es como que eh, los que tienen esposa yo tengo yo soy casado los que tienen novia los que están en una relación ustedes les son infieles y ustedes le dicen no Evalúeme con base a lo que yo he hecho durante estos 10 años 15 años no con base a mi infidelidad O por ejemplo, que usted mató a una persona Y llegue ante un juez y usted le diga No, es que yo tengo 30 años Evalúeme con base a esos 30 años Que yo he sido una persona Que ha hecho donaciones de caridad Que ha ayudado a los demás Una buena persona No con base a mi homicidio Eso es totalmente estúpido e irrisorio Eso es algo que O sea, sus argumentos Señor Juan Carlos Reynoso O sea, no No eh, felizmente con un final positivo al final la compañía pudo encontrar una solución ofreció una solución para poder principalmente eh, darle tranquilidad a todos los clientes o sea que yo van a pagar para podernos ayudar a solucionar esta brecha con las cuentas comprometidas y hacer una verificación adecuada para justamente eh, poder eh, hacer entrega de capitales, de ganancias a todas las personas que realmente estaban registradas. O sea que ahora sí van a pagar. ¿Quién era este tercer eh, personaje? Que en este caso es un broker que nos va a ayudar con, la, eh, con el acceso a todos estos clientes de, de sus cuentas de sus capitales Sí, este tercer personaje de esta serie de netflix de esta telenovela que todos los días se pone mejor este tercer personaje el cual es un broker que no está regulado el cual es un broker que no tiene un backtracking que no tiene una trayectoria demostrable que usted pueda revisar de este broker la cual la página la compraron hace apenas unos meses de este broker la cual la página ni siquiera funcionan muchas eh, partes de esta página como las pestañas superiores de este broker el cual eh, tiene una dirección en una oficina virtual la cual es totalmente irrisoria o sea esta, este broker nuevo de verdad si ustedes piensan que esto es un broker real esto es de niños esto es algo creado o sea con todas las pruebas que se, han, que se han demostrado sobre este nuevo broker si ustedes siguen creyendo en esto ya de verdad ustedes merecen perder ese dinero merecen ¿Por qué? porque ya no es que los engañaron ya es que ustedes ...no analizan las cosas... ...por no decir otras, otras palabras... ...entonces... ...¿qué podemos decir sobre este broker?... ...si ni siquiera está regulado... ...Juan Carlos Reynoso... ...¿cuál es el número de registro?... ...¿cuál es el número de regulación de ese broker?... ...no existe... ...ustedes lo crearon... ...y está demostrado... ...si ustedes revisan en internet... ...hay gente que ha descubierto... ...cuál fue la empresa Freelance... ...que diseñó esta página... ¿Cuál fue la persona, el diseñador web? ¿Cuál fue el template que utilizó? O sea, totalmente irrisorio. Totalmente esto es una burla para todos aquellos que invirtieron en Omega Pro. A la fecha, ya se están procesando en este momento aproximadamente más de 6.000 retiros. 6.000 personas ya han podido hacer sus solicitudes. Eh, ya algunas han empezado a recibir pagos. Hemos hoy día... Perdón por este punto, pero es que no me deja concentrarme. Yo no sé si ustedes han visto que Juan Carlos Reynoso cada vez que habla, está hablando y hace así. ¿Por qué hace eso ese señor? ¿Será, será, que, será algo de, de, de, de, de gestos, de, de psicología corporal, de, no sé, de lenguaje corporal donde será que está mintiendo, no sé, no sé la verdad no sé porque no sé este tema pero sí me parece extraño que este señor hace cada vez que, que está hablando y póngale en atención a partir de ese momento. Han empezado a recibir pagos hemos hoy día, muchas personas que han recibido pagos, los otros están justamente en proceso de verificación estas verificaciones van a tomar de dos a diez días. Gente los plazos que diga Juan Carlos Reynoso Ustedes deberían de tomárselo como, como una vil mentira Porque este señor no ha cumplido un solo plazo No ha cumplido Y eh, todo lo, el dinero que tienen de ustedes los tienen secuestrado Y ellos hacen las cosas sin avisarle Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época de septiembre Cuando vieron los, los cambios que le agregaron 10 meses más ¿A ustedes le avisaron sobre eso? No, le avisaron ya cuando habían hecho esos cambios ¿por qué? porque no tenían liquidez porque no tenían el dinero para pagarle entonces lo extendieron ahora, eso fue para darse tiempo ellos para extender más el, el, el plazo para pagarles a ustedes ¿por qué? porque no han pasado esos 10 meses no han pasado esos 10 meses en los que la gente tenía que esperar para pagarles y ya les pasaron el dinero a un broker y vuelven a empezar otra vez. Ahora tienen que esperarse otros seis meses. ¿Qué va a pasar de aquí a esos seis meses? Probablemente otra situación que tengan que esperar otro poco más de tiempo, que no dejen cumplir ese plazo, para ellos seguir extendiendo esta jugarreta que les están haciendo ustedes. Entonces, soluciones para todos. Siempre dijimos de que íbamos a demostrar de que realmente este no era un problema de liquidez, no era un problema financiero, sino era un problema técnico y, y realmente eh, se tomó la mejor decisión para salvaguardar y proteger todas las cuentas de, de los clientes. ¿no? En este caso son más de dos millones y medio de cuentas, dos millones setecientas mil cuentas. Si no es un problema de liquidez, señor Juan Carlos Reynoso, ¿por qué no le han pagado a la gente? podrían hacer perfectamente pagos manuales podrían simplemente con su cédula de identificación eh, corroborar que esa persona tiene una cuenta ver cuál era el saldo que tenía en Omega Pro y simplemente le pagan le hacen una transferencia a su wallet y eliminan esa cuenta es tan fácil si realmente tuvieran la, la, las ganas el deseo de pagar pero como no lo tienen le ponen a ustedes a, a, a, con este broker si ustedes deciden que menos un 30% que tienen que llenar formularios aquí, que presentar fotos, que presentar documentos que acta de nacimiento, que tipo de sangre solamente, o sea, les hace falta pedirles pelo de unicornio no sé, este la uña de un duende de los Alpes suizos, no sé, pero o sea, tienen que hacer básicamente un pentagrama y hacer una invocación a el CU para ver si ustedes le logran hacer eh, esos, esos pagos porque les están poniendo la cosa, pero con totalmente complicada. Y eso demuestra una vez más que no tienen liquidez. ¿Desde cuándo? Desde septiembre, cuando alargaron el plazo. Ni siquiera dejaron que se cumplieran esos 10 meses adicionales para volver a hacer esta jugarreta del broker que ahora tienen que esperarse seis meses más para recibir su dinero. Y con el tiempo podemos mejorar todos los errores, todas las cosas que se pudieron haber hecho mejor, que no se pudieron dar en su momento, hoy día las estamos aplicando para poder darles, brindarles una mejor experiencia. ¿Cuáles son esas cosas que están haciendo para mejorar la experiencia, para no cometer los errores de antes? crear un broker ustedes mismos para que el dinero nunca salga de Omega PRO crear un exchange ustedes mismos para que el token XPL poder manipularlo su crecimiento o su decrecimiento y también para que el dinero nunca salga de Omega PRO porque también yo no sé si ustedes recuerdan que el exchange de Omega PRO eh, fue creado totalmente desde cero prácticamente desde el momento que eh, crearon ese token, no tiene un backtracking, al igual que el broker, fue creado directamente para eso, y eso lo pudimos ver en videos pasados, donde pudimos corroborar la fecha en que fue creada esta página, entonces, o sea, lo que están mejorando es la manera en, en, en la que ellos pueden robarle su dinero a usted, eso es lo que están mejorando producir más de 250 personas que han podido superar esas siete cifras anuales, muchas personas que han podido realizar todos sus sueños, comprarse casas, departamentos, automóviles, viajes por todo el mundo, y esas cosas nadie nos las puede quitar. Si usted es de los que tiene su platica ahí encerrada en ese broker y está esperando recibirla, pues déjeme decirle que su platica ya la utilizaron desde el momento que usted la, la ingresó y dónde la utilizaron en todos estos ejemplos que dio el señor Juan Carlos Reynoso la gente que estuvo viajando la gente que tuvo casas, carros la gente que mostraba gran cantidad de lujos todo ese dinero que usted ingresó está ahí y para que usted recibiera su dinero tenía que haber entrado gente nueva cosa que actualmente no está sucediendo entonces su dinero aunque duela, aunque sea difícil de aceptar, y yo lo entiendo, su dinero ya no existe, su dinero ya no lo tienen ellos dispuesto a pagárselo, porque sí se lo tienen, pero ese dinero no se lo van a pagar porque todo esto que están haciendo, toda esta, esta obra de teatro, toda esta serie de Netflix, lo están montando simplemente para seguir acumulando un poquito más de dinero. ¿Para qué? Bueno, pues para volver otra vez de cero. Eso es lo que va a pasar eh, en un futuro. Cuando usted vea nuevamente a Juan Carlos Reynoso en otra compañía, pues ya sabe usted que empezó con el dinero que a usted le secuestraron en, en esta ocasión. Eso, si alguien nos quiere evaluar, tiene que mirar toda esa trayectoria, todo ese tiempo, todos esos resultados y no simplemente fijarse en el problema final en la situación que todos han querido eh, hacerla más grande de lo que realmente era otra vez Juan Carlos repitiendo el mismo argumento o sea ese argumento es totalmente estúpido eso es algo totalmente verdad eso no tiene ningún tipo de sentido y si usted cree que ese argumento le va a servir de algo guárdeselo para cuando esté frente a un juez y usted le diga, no, yo es que yo no le estafé a la gente. Bueno, sí, le estafé, pero en este en último momento. Pero tome en cuenta mis últimos cuatro años, donde hubieron un montón de gente en carros, en hoteles, viajando. Cuando la, cuando cuando todo el, el resto del dinero usted se lo robó al final. Vamos a ver si ese, si ese argumento le va a funcionar cuando usted esté frente a un juez y tenga que declarar todo lo que ha pasado. Eh, a través de diferentes medios también han reconocido de que Omega Pro, por estar pasando esta situación, ha ofrecido soluciones para que sus clientes puedan tener esa certeza y esa seguridad de poder tener acceso a sus fondos. Realmente el único medio de comunicación que les ha dado, que ha hablado bien de Omega Pro, es Business for Home. Y es en donde ellos ponen que están en un ranking, en una posición alta, creo que en primer lugar, como la mejor empresa. Todo esto viene de Business for Home. Una página web, una revista digital que cobra por este tipo de artículos, que no puede ser tomada en serio. Por eso es que usted, si revisa en internet, lo único bueno que va a encontrar, el único comunicador que va a encontrar hablando, viendo Megapro, es Business for Home. Pero por cada artículo que sale en Business for Home, hablando bien, hay más de mil artículos hablando mal de Omega Pro y de gente seria, de reporteros serios, de medios de comunicación serio. ¿Por qué no habla de, un, de una noticia que acaba de salir que es de, eh, de que acaban de prohibirle a un, nuevamente a otra persona promocionar Omega Pro? la superintendencia financiera eso es una noticia real, no pagada a esta persona se llama Chenay o che, Chenay una cosa así por aquí tengo la noticia, pero ustedes pueden poner en Google y ahí la van a ver, de hecho si quieren hasta les pongo el enlace en la descripción para que ustedes lo vean pero por cada noticia buena que sale en Business for Home, que ellos lo utilizan como arma y se la muestran a todo el mundo hay cientos de artículos de, de prensa real de prensa no paga hablando las cosas como son, las cosas malas de Omega Pro. Porque según ellos, si hablan bien, es prensa real, pero si hablan mal, es una noticia pagada, Es gente que está contra ellos, es la competencia. Eh, tener que decirles a todos los seguidores que tenemos, a todos los haters que tenemos, que aquí estamos y que vamos a seguir, y que vamos a seguir mucho más fuertes que antes. Eso ya lo he escuchado decir por usted cientos de veces y cada vez que lo dice las cosas se ponen peor. Entonces lo que usted podría hacer, Juan Carlos, es pagarle a la gente. Usted todo lo pone muy bonito, todo lo pone color de rosas, pero lo que realmente está la gente preocupada y por eso es que se llenan estas últimas transmisiones de Zoom, es porque la gente está preocupada de su dinero. No porque quiere saber todas las estupideces que usted dice. No porque quiere dejarse llenar nuevamente la cabeza. Es porque quieren que le devuelva su dinero. Devuelva su dinero y demuestre que todo lo que usted ha hablado es cierto. Devuelva ese dinero y cállenos la boca a todos los youtubers. Cálleme la boca a mí. Cállele la boca a todos los haters. Y páguele al 100% de la gente. Porque usted parece que se le está olvidando que tiene una, una deuda. Tiene una deuda millonaria con todas esas personas que están deseando sacar ese dinero y cada vez le ponen más trabas. Cada vez salen con una cosa nueva. Pague ese dinero y demuestre que lo que usted habla es cierto. No simplemente estupideces y bobadas. Porque la verdad, yo cuando veo hablar, lo veo hablar usted, usted es el típico estafador. Usted es el, la típica persona que utiliza falacias para enredar a la gente. Entonces, pague y cállele la boca a todos. Cálleme la boca a mí. Y el día que usted le pague al 100% de la gente, yo voy a hacer un video y voy a decir, ¿vieron? Yo era el que, tenía, el que no tenía la razón. Juan Carlos Reynoso era el que tenía la razón. Cuando le paguen al 100% de la gente. ¿por qué? otra de las tácticas que van a utilizar porque esto ya lo hemos visto miles de veces, es que le van a pagar a un porcentaje y lo van a, le van a poner todos los focos a esas 10 personas que le están pagando y le van a decir, vea, estamos pagando pero a 10 personas a 100 personas, de 2 millones 700, eso es una táctica que van a utilizar, mientras tanto todo el mundo ahí sigue esperando uy, ahora sí ya están pagando vamos a seguir esperando porque ya están pagando pero lo que están haciendo es siguiendo con el teatro. Entonces, simplemente lo que hay que decir es, pague. Eso es todo lo que tiene que hacer. Todo se resuelve tan fácil como usted pagando. Pulse es uno de los productos que vamos a seguir promoviendo. ¿Por qué? Porque es un excelente proyecto. Es una eh, plataforma tecnológica, que ya está a punto de lanzar sus primeros productos para que nosotros lo podamos utilizar, también se está comercializando y se está promoviendo externamente este valor que tenía inicial de un dólar, ya ha llegado a 1.40 y va a seguir subiendo, o sea que todas las personas que pudieron comprar eh, en esta oferta inicial este token que es producto de esta compañía que se ha asociado a Omega Pro, pero que no es Omega Pro, que no tiene ninguna, eh, ningún vínculo. Eh, los dueños de Omega Pro no son, no son dueños de, de este proyecto, es un proyecto totalmente aparte, verdad con profesionales que son de esa área, de esa rama totalmente tecnológica. Y eso es algo que también vimos en este, en este canal, en un video cuando estábamos hablando de esta shitcoin. Dijimos que ellos iban a manipular el mercado, que iban a, ma a manipular el valor de este token. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no está enlistado en un exchange real, está enlistado en un exchange que es creado por ellos mismos. Entonces, ellos pueden manipular el mercado. Ellos mismos son las ballenas que manipulan el mercado de este token. Y eso lo dijimos, ustedes van a ver un crecimiento. ¿Para qué? Para que ustedes sigan creyendo. Pero esto es simplemente una gráfica creada por ellos mismos y manipulada por ellos mismos. Ahora, vean qué, qué bonito que cada vez que habla de eh, pulse. Siempre se lava las manos este señor y siempre dice, recuerden que esto es ajeno Omega Pro. Recuerdo que este es un gente aparte, recuerden que nosotros no somos eso. ¿Por qué siempre que habla de esta gente menciona eso? ¿Cuál es el interés? ¿Será caso que están preparando el camino para que cuando se lleven toda esa platita, decir uy no, nosotros no somos responsables de esto? Porque su dinero lo pasaron a un broker externo que no son ellos mismos entre muchas comillas porque si sí son ellos mismos porque lo están pasando para otro lado también para que cuando ellos se lleven esa platita decir uy no es que eso fue el broker nosotros no fuimos un broker que no existía anteriormente Omega Pro un broker que fue creado por ellos mismos es el plan perfecto para llevarse la plata de todo el mundo y ellos no asumir la responsabilidad de nada de esto. Ahora estamos mucho más seguros, ahora estamos mucho más conscientes de cómo tenemos que manejar este, esta plataforma para que no sufra estos tipos de eh, situaciones, ¿verdad?, como la que hemos pasado. Ya están sacando más espuela para ellos seguir robando de una manera que la gente no se dé cuenta que les están robando. Así que muchas cosas buenas, esperen muchas novedades. Eh, nuestros amigos que siempre hacen noticia con todo lo que hacemos, bueno, van a tener mucho trabajo para poder seguirnos remedando, seguir haciendo historias en sus, en sus canales, porque también hasta para eso tenemos, para darles a ellos para que puedan hacer también sus, sus contenidos personalmente nunca miro esos contenidos, pero sé que a algunos les entretiene, ¿ya? A algunos les entretiene, hay que reconocer que son muy creativos, muy especulativos, ¿verdad? Bueno, qué dicha, vamos a seguir teniendo contenido en el canal, muchas gracias, un aplauso al señor Juan Carlos Reynoso por seguir dándonos contenido, hay que hablar durante todo este 2023 y la gente que tiene platita, pues sigue esperando durante todo este 2023, algo que me llama mucho la, la atención es que él dice que nunca ha visto que él no ve ese tipo de contenido pero hay que reconocer que, que hacen contenido muy creativo muy especulativo como sabe, si se supone que usted no ve ese tipo de contenido entonces cómo sabe algo que usted no ha visto pero bueno, eh, vamos a tener, a tener un 2023 lleno de todo, todo ese tipo de cosas que a mí se me, se me, ve, se me hace muy, muy curioso a mí me causa mucha gracia este tipo de llamadas. Porque es como ver al loquito del pueblo hablar. En, el, en la posición en la que yo estoy fuera de Omega Pro. Yo lo, veo, yo lo veo todo esto como un circo, como un teatro. Donde uno llega simplemente a divertirse, a entretenerse. A ver al loquito del pueblo. ¿Con qué va a salir esta vez? En el 2023 vamos a seguir teniendo eso. Y eso me, me causa alegría. Porque vamos a seguir entreteniéndonos nosotros. Los que estamos fuera, los que están dentro, pues lamentablemente van a tener que seguir esperando eh, su dinero a ver cuándo se les ocurre pagárselo pero bueno muchachos creo que vamos a dejar este video por aquí porque sí es una llamada bastante larga eh, hay muchas cosas más de las que voy a hablar pero ya puntos cosas más puntuales en donde él deja entrever algunas cosas en esta llamada como que en la próxima plataforma va a pagar con van a haber créditos entonces ahí deja ver muchas cosas. No se pierdan los próximos contenidos porque vamos a eh, tratar de descifrar las pocas cosas que ha eh, dicho Juan Carlos Reynoso sobre lo que va a pasar con Omega Pro. A ver qué se cumple. Que de hecho ya lo principal que dejaba de pagar antes de diciembre ya lo no cumplimos. Lo dijimos desde principios del 2022 y se cumplió. Vamos a ver qué pasa. Muchachos, recuerden, voy a dejar el link. De la petición de Change.org en la descripción. Para que este señor Juan Carlos Reynoso pague con cárcel. Entre el link y fírmela para que seamos más personas firmando esta petición. Nos vemos hasta la próxima. Chao.